A todos los prilines del mundo os habla luis en directo desde la sierra de madrid en la consultoría de hoy mientras os vais, os vais conectando que os estará avisando ahora instagram mmm, aparte de saludaros a todos los que me veis luego aprovechar el vídeo que a las 24 horas se borra vale os doy alguna información el que quiera trabajar con ovejas eh, he puesto el pero Ojo, eh, pero solo que se le ocurre un poco he puesto el teléfono de la concejala Leonor en los comentarios del vídeo de ayer de Instagram. Pero es el que la llame, por favor, con mucho detalle. Está buscando pastores porque traen 2000 ovejas. Y vamos, que el que esté por España si quiere trabajar cuidando ovejas, que busque el teléfono de Leonor en los comentarios. No lo digo ahora público porque está en los comentarios del vídeo de ayer en YouTube. El que quiera repoblar pueblos que se vea el vídeo que hicimos ayer en YouTube. Con Susana y el día anterior con Andreina. Información muy valiosa, os di otra cosa importante que os doy. La empresa Emoy Emo y en España está contratando gente. Esto ya es para tema de, de infraestructuras, ¿vale? y sobre todo daros las gracias ahora empezamos la consultoría mientras os vais conectando daros las gracias a todos los que me estáis ayudando con los comentarios tanto en los vídeos de youtube como en los chats de aquí de instagram y de los directos de youtube os doy mucho las gracias porque si no yo no puedo responder a todo el mundo y ya estoy viendo que muchos de vosotros me estáis ayudando a responder ahora mismo cuando esté en la primera consultoría podéis seguir haciendo preguntas en el chat el que sepa la respuesta que la ponga también aquí en el chat y nos vamos ayudando entre todos y hacemos inteligencia colectiva Fede ratas ayer dije mal el nombre del presidente de la comunidad de cantabria que quiere repoblar hay que escribirle eh, dije bien el apellido eh, su nombre y apellido correcto es miguel ángel revilla miguel ángel revilla buscar en google escribir porque ese hombre quiere repoblar la comunidad de cantabria y creo que es quien mejor nos puede ayudar a todos si hacemos entre todos le escribimos educadamente que queremos repoblar que queremos ap aportar seguro que nos va a ayudar y por último ya empezamos la consultoría los que estéis en españa el 8 el 9 y el 10 de noviembre mirar la página web repoblación el 8 el 9 y el 10 de noviembre hay un networking allí de alcaldes para que buscan gente para repoblar Miradlo en repoblación vale bueno, empezamos la consultoría. El primero que diga consultoría desde este momento, le invito. Y hacemos la consultoría. Mientras, los que tengáis dudas, ponedlas en los chats ahora mismo. Y los que sepáis la respuesta, como os digo, me las ponéis. ¿Vale? Tenéis que decir la palabra consultoría, el que la haya dicho ya, que la vuelva a decir ahora, ¿vale? Que yo no sé si estáis en este momento conectados o no. Y os invito, ¿vale? Venga. Y si lo estáis viendo. Yoribet, te invito, Domínguez. Si lo estáis viendo luego, ya no, ya esperados al próximo. Lo hago todos los días. De lunes a domingo, os hago la consultoría. No es una hora fija, ¿vale? Puede ser hasta ahora, un poquito antes. No antes de las seis de la tarde, hora de Madrid. A partir de las 6 de la tarde en adelante. A ver, ahí hay una conexión, pero se ve oscuro. Bueno, supongo que me estáis oyendo. No se conecta, amigo, venga, pues. No se conecta. A ver. Te invito, macegar0793. Marcegar0703, perdón, te invito, venga. A ver si tenemos fuerte. Se está conectando. Que, que lo, a ver. Hola. Hola, hola. Luis. hola Luis, ¿cómo estás? Bien. Bien. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Lina. Hola Lina. Hola Lina. No. Eh, de Colombia estás en Colombia ahora estás en Colombia ahora sí oye tienes audífono? qué es que, que me oigo me oigo a mí es mismo me oigo me oigo a mí mismo sí me puse unos audífonos pues para poderte escuchar bien me los quito no déjate los puestos no déjate los pero puestos. es que debe de estar el ordenador es que también está el ordenador también eh, eh, no puedes quitar el sonido de fuera, no es, que el el de fuera. es que me oigo yo repetido es que me oigo yo repetido no sé cómo lo quito mm caso a otro hago otra? claro si quieres hago claro. otra consultoría no espérame ¿Si los clips no, los quito. venga ahí me escuchas mejor sí ah mucho mejor ah. Pues, oye la primera oye pues es al revés en tu caso se te oye mejor sin audífono <risa> Se ¿Eh, Los coloqué, era para que me escucharan mejor. Pues ahora te oigo mejor y ya no me oigo a mí repetido. Bueno, pues todos los días aprende algo oh. nuevo. Perfecto, muy bien. Listo. Ya no diré tanto eh, que los audífonos. Dime, dime, consultas, Lina. Sí, dime. Eh, mi tía, pues ella ya viajó para allá de turista, pero pues se va a quedar allá. Eh, viajó el domingo. Eh, yo por medio de pues las páginas que nos han dado y todo eso, me he visto los videos, pues le he ayudado desde aquí, desde Colombia, a conseguir empleo en mil anuncios. Muy bien, muy bien. Y ajá, pues ha conseguido por horas. Eh, yo te hice la pregunta de que cómo ella hacía para eh, abrir una cuenta, porque ella fue y le dijeron que pues le, le, le pidieron muchos requisitos que ella no tenía, y que con el pasaporte solo no lo podía abrir. Entonces banco, esa era banco, de una de las o sea, preguntas. Vale, pues vamos por partes, te respondo. Esta, ¿A qué banco fue, Lina, tu tía? ¿Lo recuerdas? ¿Lo tienes por ahí? No, es que, eh, vale. no, no lo recuerdo. No bueno, lo vamos recuerdo. a resolverlo de otra forma. Eh, ¿Cuánto tiempo ha venido ella aquí a España como turista, supongo, no? ¿Cuántos días ha puesto que va a estar? ¿Cuántos días? Ella puso seis días, que iba a quedar por seis días. Vamos muy justos. Desde se, el domingo. se tiene que sacar un nie. Uh -huh. Un nie. Okay. Pero claro, mientras está en los seis días. El ah, lunes. O sea que todavía puedo hoy lo puede ir a hacer. Pero es que hoy es festivo aquí okay. mañana. No, ya no alcanza. Ya no alcanza. Cachis la más. No, De no todas formas, vamos a vamos a ver. Hay algún banco, yo he oído que la Caixa y el BBVA en algunas oficinas... ¿Ella está en Madrid o dónde está, Lina? Está en Madrid. Hay, la Caixa tiene una oficina en Madrid que te abre, el, el, te abre la cuenta solo con el pasaporte. Y el otro es el BBVA. Ah, unos, okay. unos, hay bancos que sí te lo abren Hay otros que no Santander y Bankia, olvídate Bankia, ella ¿eh? Ya fue Bankian. Bankia Bankia uh -huh. no te lo abre lo... hay ah, okay, que vaya a sí, la ¿Ya Caixa fue? Que vaya a la Caixa Ok, dijeron que Caixa. Caixa Y también si no, BBVA okay. Ah, listo Por lo que yo, sé Lina la Caixa no te lo abren todas las oficinas, pero tiene una oficina en Madrid que te lo abre solo con el pasaporte. Entonces, diga que vaya a una oficina de la Caixa y diga, quiero abrirme una cuenta con el pasaporte. ¿A qué oficina de la Caixa tengo que ir en Madrid? Ellos le dan la dirección y vaya a esa oficina. Ah, listo. No necesito sí. solamente con el pasaporte, ¿no? En esa oficina sí. Okay, Yo listo, lo sé porque vosotros, vosotros me lo habéis dicho. En Caixa y en BBVA. Y también me habéis dicho que en Caja Madrid nada, en Bankia nada, y que en Santander tampoco. De hecho, una de vosotras la abrió en Santander al final de mucha presión, pero le decían que se la podían cerrar. Vamos, no. Re... Caixa, sí te recomiendo. Muchos de vosotros me lo habéis dicho. Yo te doy mi opinión. Y la, el otro, ¿Sí? y, y que lo abra cuanto antes, porque si en teoría tiene que estar seis días, que lo abra cuanto antes. La otra, okay, la otra, la otra vía, para el que lo está viendo, sacaros un nie. Pero el NIE hay que sacarlo bien antes de venir aquí, en el consulado, decir que es para abrir una cuenta corriente, o cuando llegáis a España, pero dentro de ese de esos seis días o de los días que vais a estar de turista. Porque si no te van a decir que no te dan el NIE. Te van a decir, usted ya está aquí ah. regular. Hay que pedirlo cuando estás de turista. Y si vino el domingo seis días, ¿vale? Entonces vete a ver si por el pasaporte en, en la Caixa y en BBVA... Te lo abren en alguna oficina, que pregunten cuál, que no sé cuál es. ¿Vale, Lina? Okay. Pero bueno, va bien. Oye, la gente, okay. vamos a lo positivo, la has encontrado trabajo con mil anuncios, ¿no? Desde aquí es de Colombia, es porque te? pues el este es también yo viajar, yo viajar, pero pues, eh, como te digo, existen pues algunos temores y todo eso. Eh, pero pues por lo que es difícil a veces conseguir empleo más que todo por eso a ella le he conseguido es por horas no si sí hay empleo pero por horas pues te digo una cosa uh -huh. eh, generalmente es el más difícil de encontrar por horas generalmente el más fácil eh, el más difícil es por horas el más fácil es como interna uh -huh, okay. pero ella uh -huh. prefiere por horas ¿Y o prefiere, pre, prefiere interna lina pues mira, Luis, eh, mira, ella en muy poco tiempo que hemos estado yo por medio de los videos y gracias a las ayudas de todos, pues, y también del canal de Pre line eh, nos hemos dado cuenta de muchas cosas. Eh, entonces ella, pues, descargamos, yo le descargué la página de Mil Anuncios acá, yo misma le creé el perfil, y entonces eh, automáticamente empezaron a llegar mensajes de personas eh, que querían que ella fuera a trabajar por horas. El día de hoy fue me dijo pues que no le pagaron muy bien pero pues pero pues bueno, le sirve para algo, Claro. también ya ha alquilado un, un, un piso, también ya alquiló un piso en esta misma semana eh, 300 euros le ha costado el piso en Madrid, porque está muy costoso Está en Madrid está, está costoso, muy costoso, pues, en... sí ajá y, ¿Viste y también en Toledo está más barato Ajá, pero Toledo le queda muy difícil para desplazarse desde allá? No muy difícil, claro, no es Madrid Madrid. Ajá. Pero no muy difícil. ¿Viste el vídeo del domingo con Taila? Sí, que está en, ay, se me olvidó el bueno, nombre. Está Ajá. en el vídeo. A... Claro, claro luego, luego... Hora. Claro, ella está allí en un pueblo muy barato y nos explicaba cómo viene a Madrid a trabajar y se vuelve y trabaja como tu tía, como externa. Uh -huh. y, sí. y le salía un piso entero de, de dos o tres habitaciones por 250 euros. Y una habitación pues le salía mucho más barata, claro. Claro, sí, le serviría también. Pues ahora ya alquiló pues por el mes mientras que va consiguiendo y todo eso, mientras que va claro. haciendo algunas diligencias. Ya fue también a, a pedir lo de, ay, ¿cómo es que se llama? A un ayuntamiento. El empadronamiento, lo que has dicho que hay que poner, muy importante, muy importante. El empadronamiento, eso es, muy ya bien, fue. Muy bien, Te muy dieron bien. dieron la cita para dentro de un mes, se ha, ágil y ha agilizado mucho, pues ella ha hecho muchas cosas durante esta semana, sí. pues gracias a Dios le ha ido muy bien. El lunes tiene pues otro trabajo también por horas, que yo también se lo ayudé a conseguir de acá, eh, por, por la página pues de Mil Anuncios. Eh, ¿Qué más les puedo comentar? Eh, ella viajó desde Panamá porque ya estaba viviendo en Panamá. Eh, en el aeropuerto sí le exigieron pues que le mostrara cuánto dinero llevaba para que lo tengan en cuenta. Sí, en algunas personas sí se los están pidiendo, no a todas, pero para que lo tengas en cuenta. Le pidieron la reserva del hotel también y qué iba a hacer durante esos días para que lo tengan presentes quien vaya a viajar como turista. Porque, pues sí, pueden ser que algunas personas no se lo pidan como a otras sí. Basta que Entonces... no lo lleves, Lina, basta que no lo lleves preparado para que te lo pidan. Lo hacen aleatorio. Van entrando los pasajeros y te dicen, usted, venga para acá, a ver. Y basta que... Yo creo que... Los PRIXLINERS llevarlo preparado, por si acaso. Sí, es mejor. Y la reserva del hotel. Entonces, pues ahí tengo una página que ella, ella se inscribió y ella hizo la reserva del hotel, por si algunas personas le sirven, es Broking, broking.com. Es una página donde aparecen, pues, y es muy económico. ¿La puedes deletrear, la página, para que la puedan apuntar, letra por letra? Sí. Mira, es la B larga, la R... W, me parece que es W, la K, la I, N, G. así ah, booking.com. Sí sí. Sí, sí, sí, sí, es muy buena. Ahora ¿Sí? que lo has dicho, ya sé cuál es. Sí, tiene también aplicación para el móvil. Sí. Oye, ¿y tu tía prefieres entonces esta... ella hizo la reserva. Sí, sigue, sigue. Perdóname. Hizo la reserva por, por seis días, ¿no? Pues para que no se le fuera más costos y por claro. por la cuestión del dinero, ¿no? Normal. Entonces, allá se quedó nomás unos cuatro días porque hay que compartir, pues, eh, digamos, hay varias, como varias, ¿cómo se puede decir? O sea, se comparten ahí en el mismo cuarto. Sí, vale. Están las mismas personas, entonces a algunos no les gusta y es muy incómodo. Claro, pero entonces, es más barato. Se quedó pero, allá pero es más económico, ¿verdad? Para hacer la reserva, pues es más barato. ¿No? ¿No? Sí, mal. sí, sí, le salió en, en pesos colombianos, en 400 mil pesos, uh -huh. 450 mil pesos. ¿En euros cuánto uh -huh. puede ser? Entonces, ¿Tú, lo, ¿Tú sabes en euros cuánto sería? A ojo, vamos. Um, si sí, lo sabes. No, ¿sí? No sí. Sabría bueno, el... no te preocupes, si sí, es por curiosidad, Lina, es que no lo sé, ¿sabes? Pero es que yo no sé en pesos. Oye, me alegro un montón que te hayan servido los vídeos para ayudar a tu tía, de verdad, Lina. Sí, claro, yo misma le he dicho, le dije lo de los pueblos también, eh, sino que pues por cuestiones de pronto de, de trabajo, porque estaba buscando ahí en Mil Anuncios y salen los pueblos empleo, pero pues no he visto muchas ofertas de empleo, entonces por eso le dije a ella que mejor se quedara pues allí en, en Madrid, que hay como más ofertas por claro. ahora. Sí, exactamente, las otras hay que rebuscar más, Madrid va más rápido todo, efectivamente. Pues bien, ajá. ¿y ella prefiere prefiere estar interna o prefiere estar externa? ¿Sabes la diferencia? Dice que, ajá, dice que pues les han dicho, pues comentarios, ¿no? Porque no se sabe mucho, que las personas que van de interna les ponen demasiado trabajo. Puede ser, habrá de todo, depende ajá. de la jefa que te toca. Sí, entonces por eso mismo, pues... Ya te entiendo, sí. Ajá, en el empleo pues que fue hoy, imagínate que trabajó tres horas y le pagaron 25 euros Pues no está Entonces, mal, pues me... oye, no está mal uh -huh. No está mal, porque y... mira, se paga un poquito la hora a 10 euros, para que te hagas una idea Ok Tres horas podrían ser 30 euros, pero a lo mejor si te contrata, pues 25, 30 euros, lo veo bien de precio, ¿eh? no lo veo mal Ajá, sino que pues le tocó que desplazarse. Eso sí. Eh, claro. Porque era como. Ajá, y pues el señor allá le dio el desayuno y le dio el almuerzo. Entonces, pues por una parte está bien porque es un dinero extra que ya se va haciendo para su alimentación. D dicen en el chat que está muy bien, 25 euros. Yo también lo pienso. Sí, sí, no es. Ah, okay. Sí, sí, está bien. Sí. sí, ella preguntó, pues amigos, que cuánto podría cobrar, porque pues la persona allí le preguntaba a uno por el chat que cuánto cobraba la hora, que cuánto era, entonces yo le dije, no, pues como no era eh, mi tía con la que estaba hablando, sino que era conmigo, porque claro. yo le estaba ayudando pues en la página, entonces entonces yo le dije, no, espérame que más tarde ella se comunica contigo, y le dejé el número, y ya oh. la han llamado, la han Muy llamado bien, Claro, oye, me alegro un montón, tú eres ya la secretaria lina de tu tía, genial. Tú te ves los vídeos, lo aplicas, sí. perfecto. Mira, tú que te hagas... Claro, le está. claro, claro, mira, entre 8 y 10 euros la hora yo creo que está bien. Para una externa, ¿eh? 8 y ah, 10 euros. Sí. El externa yo creo que incluso gana más. El tema es que se tiene que desplazar y no le dan alojamiento. Y lo bueno que lo tiene diversificado, que te puede fallar una casa u otra, pero como, fíjate, si en una semana ya tiene una casa o dos, cuando lleve un mes va a tener muchas clientes ya. Sí, y claro. Si te Luis falla yo uno, pues tienes, a... claro, tienes los demás. Si te vas de, este, de interna, a ver, lo bueno que te dan la casa, pero lo que tú dices, como te, te toque una jefa, ¿cómo se llamaba la de Blancanieves? La mala, una bruja de esas. Como te toque la madre de Blancanieves, lo llevas crudo, como se diciendo acabas. Ahora también te, claro, puede, muy te puede tocar una hada madrina. Y estar muy bien. Sí, claro, sí, sí. Pero te lo sí juegas depende. a uno. Te lo juegas a, a una carta. Ajá, y y, sí, yo, claro. creo, y sí. yo creo que ganas menos. Porque te pagan por mes. Pero claro, te lo juegas como te toque una mala. Fíjate. Y, y lo bueno que te dan el alojamiento, pero pues, en cambio, si tú estás por horas, es que estás cobrando por... Yo casi, fíjate, por horas votaría Lo que yo sé que es que por horas es más difícil, así que me alegro que hayas encontrado para tu tía Lina por horas. Sí, claro, sí, Luis. Mientras que pues ya pasa el mes allí y mientras que yo también me puedo ir, porque pues he estado pensando y organizando bien para poderme ir, pero pues existen a veces algunos temores... Pregúntame sí. los temores, sí. que Prisline lo hacéis vosotros y yo quito los temores. Pregúntame con sinceridad, oh. ¿qué temores hay, Lina? Listo, Esa okay. palabra me despierta, eh. ¿qué temores hay? <risa> Listo, mira, eh, más que todo pues es como ella me ha dicho pues lo de los empleados yo se los he encontrado a ella, ¿ya me entienden? Entonces es como llegar a un lugar y que de pronto no compense, digamos lo de lo que uno pueda ganar para ganar, para pagar el arriendo, para la alimentación, para esos son los temores que no vaya a compensar, sabiendo que de pronto aquí donde uno está eh, sí compensa un poco pues para y le queda a uno un poco de dinero para poder ahorrar. Pero, Entonces pero ya estás es comprobando con seis días que lleva que ese temor se está disipando. ¿O no? Sí, claro, sí. ¿O no se está disipando? Ajá, sí, pues. Claro. Lo, lo, sí, sí, sí, sí, ajá. Sí. Lo estás viendo. Lo sí, estás... lo que pasa es que toca que, que moverse, ¿no? Hombre, que claro, moverse y buscando... Exacto, hay que moverse. Yo en el vídeo de ayer critiqué al que piense que no, hay que moverse, hay que moverse. Como tú te estás moviendo claro, con sí, tu porque... tía. Claro. claro, sí, porque si ella se queda allí en el cuarto y no empieza sí, a mover, no. a muchas cosas. Claro, como tú no le muevas en Mil Anuncios desde Colombia, está ahí... A ver, No van a ir al cuarto a ofrecerle los trabajos. Está claro. Me encanta el trabajo en equipo que habéis hecho. Eso también es un ejemplo de inteligencia colectiva. Lina le ha estado buscando a su tía desde Colombia usando la aplicación que hemos recomendado aquí, milanuncios.com, la está buscando trabajos, se los ha encontrado, ha chateado con los empleadores y ya su tía ¿Ah? está trabajando a los seis días de estar en España. Me encanta, me encanta, Lina. Más temor. Primero le quiero, ah. quiero comentar la experiencia, Luis, que lo hice publicando para mí, ¿no? Para mí ¿Mm? empleos. Primero la descargué la aplicación y puse pues que yo era, yo soy profesional en administración de empresas, pero no he conseguido pues aquí empleo en Colombia en lo que yo estudié. He conseguido en el área comercial, en el área de ventas, call center, ¿listo? Entonces por eso pues quisiera de pronto irme a otra parte para ver si de pronto existe la posibilidad de yo poder ejercer mi profesión. Entonces pues yo ensayé, coloqué allí y a mí me empezaron a llamar, eh, yo me ofrecí también para hacer servicio doméstico, eh, entonces me llamaron y yo pues me empezaron a escribir, a llamar, no a escribir. Sí, con pero... el chat y Todo esto, en una, un inciso, un inciso solo, Lina. Quiero dar nuevamente okay. las gracias a Andreina, que fue la que nos dio a todos la idea... Andreina es una prisoner como vosotros que está ahora en Colombia. ¿Y sí le he visto los vídeos? ¿Los has visto? Ella os dio la idea a todos vosotros. Tú la estás aplicando de poneros la aplicación de mil anuncios y poneros a chatear, a hacer test con los empleadores. Le agradecemos, uh -huh. a Andreina, su labor. Tú lo has aplicado, Lina, muy Un bien. saludo, Andreina. Sí, muchas gracias. Nos ha servido de mucho. A mi tía le ha servido porque ella se fue fue a ensayar, a buscar empleo para cambiar su estilo de vida porque ella llevaba pues ya varios tiempo, 10 años en Panamá y realmente lo que ha hecho es trabajar y para poder eh, sustentar el hijo que ella tiene, solamente pues ha podido hacer eso, pero pues el, el, el pensar es tener una casa, poderse eh, acomodar un poquito mejor y tener una mejor calidad de vida. Al igual que Lina... Tú lo has aplicado y tu testimonio es muy valioso ahora también para mucha gente, porque tú con la idea de Andreina okay. lo has aplicado y nos estás contando pues lo bien que le ha ido a tu tía y lo bien que te va a ir a ti, ya lo verás. Más miedos sí, o claro, más preguntas, sí. de verdad, lo que tú quieras. El canal lo hacéis vosotros. Sí, pues... Ok, Luis, mira, otra otra de las preguntas pues que yo tenía era que me vi el video, pues, de lo del señor de Perú, me parece, de emprendimiento, para llevar un emprendimiento, pero pues, ir a hacer un curso primero, para irse uno ya con, digamos, con los papeles y todo eso, que imagínate, si uno sin documentos ya ha conseguido algo de empleo, ¿cómo será ya con los documentos? Me imagino que es un poco Fíjate. más fácil. A ver, ahora entiendes por qué hago estos vídeos. Lina porque yo lo estoy viendo aquí todos los días mira el señor de perú eh, se llama wilfred que yo ayer todo el rato le llamaba mal en el vídeo de youtube eh, se llama wilfred sí sí luego me di cuenta pero como el vídeo es en directo es que como hago tantas consultorías pues chica, es wilfred hoy he hablado con él es un señor encantador ya viste la idea que tiene bueno, me ha contado que va a estar intentar va a intentar estar aquí en españa a ver si le da tiempo, porque viene de Perú, el 8, el 9 y el 10 de noviembre para ir a la feria de Soria para hacer networking con los alcaldes. Les va a proponer un proyecto. Okay. Wilfred, si nos estás viendo, saludos. Y, y el que quiera, de verdad, el que esté en España y quiera repoblar pueblos, que es otra opción, todas son válidas. que mire, insisto, repoblación.es. ¿Vale? Dime la pregunta que tienes, Lina, que se me, ha ido la, se me ha ido el santo al cielo. Ok, mira, la pregunta es, si yo me voy para allá para hacer un curso, ¿me dan a mí como una visa o qué es lo que me dan a mí exactamente? Sí, te dan, bueno, te dan un permiso por estudios. Y, un te, y te digo una okay. cosa también, puede ser ese permiso por estudios te lo, te lo dan si te vienes a hacer un curso o si te vienes a hacer un volumen. Avisando que el móvil tiene bajo consumo, pero bueno... Sí, espera un segundo, que si se corta, aguantará todavía un rato. Es que se acabó la batería, en ese caso estaré mañana. Es que me acaba de avisar, pero vamos a aguantar. Sí, muy importante, tú puedes venir eh, con la visa de estudiante, o el permiso de estudiante, mejor dicho, bien, eh, porque te matricules en un curso o porque hagas un voluntariado. Ajá, estoy apuntando, Luisa. Apúntalo, porque si te haces un voluntariado, te ahorras el coste del curso. Y puedes venir igual que si vienes a hacer un curso. Te digo más, apunta. Hay es, muchos mis... voluntariados. Disculpa. Mira, te digo una cosa, Lina. En, lo, en el vídeo de ayer, en los comentarios, esta mañana hay otra Presliner de vosotras que ha puesto una página donde puedes encontrar un montón de voluntariados. Okay. No me acuerdo ahora del nombre de la página, pero está en los comentarios del vídeo que hicimos ayer. Ves al vídeo de ayer en YouTube, ves los comentarios y vas a encontrar unas páginas que ha puesto, porque creo que son dos, para buscar voluntariados en España. ¿Qué es un voluntariado? Pues que te vienes aquí de voluntaria a trabajar en algo. En vez de hacer el curso, a ayudar. Y te dejan, okay. te dejan venir, tú trabajas 20 horas en lo que tú quieras, por ejemplo, como tu tía, y las otras 20 horas haces el voluntariado o haces un curso. Eso ya lo que tú es. Uh -huh. Ventaja y desventaja con el voluntariado. Pues mira, un voluntariado es lo que estoy haciendo yo ahora. Yo hago esto. Encantado. No, no, gano, pues sí. din no hago, gano dinero, no hago negocio, pero me da una satisfacción. Eso es un voluntariado. Uh -huh. vale Entonces, con el permiso por estudios o voluntariado, te dejan estudiar o hacer un voluntariado 20 horas a la semana. Y trabajar en lo que tú quieras otras 20 horas a la semana. Listo, La pregunta ahora es la siguiente. ¿Dónde agilizo todo eso para hacerlo? ¿En el consulado o dónde se hace? O bien en el consulado, o bien aquí en España, Ajá. o bien aquí en España. Pero si lo haces aquí en España, tiene la ventaja que lo haces más rápido. Pero tiene la desventaja que mientras lo hagas tienes que estar con el permiso de turista vigente y entonces hay que pedir un permiso que claro, seis días yo creo que va a ser corto te piden okay. 30 días no me gusta dar malas noticias te piden 30 días para que te dé Ajá. tiempo a que te respondan entonces que, salvo que tengas mucho dinero ahorrado para enseñar si te pararán en el aeropuerto hazlo desde el consulado métete en la página web del consulado, porque tú eres de Colombia también, uh -huh. ¿no? Y aunque estás en Colombia desde Colombia, ¿Sí? vale. Métete en la página sí. web del Consulado de España en Colombia y busca el permiso de residencia por estudios. Uh -huh. Y ahí te informas. Okay. Y ¿Sabes qué más requisitos le exigen de pronto a uno, de pronto en caso tal de que no quiera hacer el voluntariado, sino que quiera hacer el curso? Que te matricules en un centro. Ok. ¿Y más o menos sabes cuántos son los costos de los cursos? Pues hay muy variado. Mira, yo hice hace dos semanas una consultoría aquí a una pareja de Argentina y le estaba costando el curso 200 euros al mes. Pero él estaba muy contento Ajá. porque había venido él, entonces hacía el curso 20 horas a la semana que le costaba Ajá. 200 euros al mes, pero tenía otras 20 horas para trabajar en lo que él quisiera. Y con ese mismo permiso pues, se había traído a su pareja y a su niña. Te sirve. Yo no sé si es tu ah, caso. Ah, es que puede llevarse uno a la familia. Sí, eso te está la puede llevar, tranquilamente. ¿Y sí, malo, pueden eh, trabajar lo, lo, lo con ese no, permiso o no, Luis? Tú, puedes trabajar tú. Los, la familia puede trabajar como tu tía, en todo caso. Ah, okay. o sea que solamente en sí me darían a mí, es como el permiso de trabajo. El permiso y te lo, lo dan difícil. a ti. Y a, y a la familia te dan que resida, que vivan contigo. Pero que no trabajen. Ah, el permiso de residencia. Exacto. Es que hay que distinguir permiso de Ajá. residencia y permiso de trabajo. A ti te dan el de residencia y trabajo y a la familia el de residencia. Pero, ojo, te dan uno de trabajo limitado a 20 horas a la semana, porque se supone que las otras 20 tienes que estar estudiando el curso Baja o haciendo el voluntario Claro. No, si yo lo del voluntario te lo digo por ahorrarte el coste del curso. Porque, claro, el curso te cuesta a lo mejor 200 euros. Los hay más caros también, ¿eh? pero bueno, así está... Y el voluntariado no te cuesta nada. Pero claro, con el voluntariado no estás estudiando. Pero también estás haciendo networking. Ojo, mira, el plan de Wilfred era venirse por estudios y hacer el networking. Bueno, hay muchas posibilidades. Yo os doy la información. Los que tenéis que decidir, evidentemente, sois vosotros. Yo os doy mi opinión, la información que no, ¿vale? Más cosillas. Claro, mira. Luis, sí. Mientras aguante mira, la batería eh, del teléfono, estoy aquí. Si de repente hace así, no has, esta vez no ha sido Instagram, no ha sido la hora. Ha sido que la batería se ha fundido. Ah, Pero mientras aguante, yo estoy okay. aquí. Dime. Sí, Luis, porque yo pues en la universidad, para poderme graduar, tuve que hacer algo de emprendimiento, ¿no? Ajá, cuéntanos, Entonces... cuéntanos, cuéntanos ideas como... No, era... Listo, todo comenzó pues hace mucho tiempo. Llegó una ayuda de... Castilla, la Castilla. Eso es en España. Sí, Castilla-La Mancha. Eh, sí, sí. Ajá. Y llegó una de las ayudas, pero teníamos que hacer un emprendimiento en el barrio donde yo estaba. Entonces uh -huh. yo hice mi emprendimiento y todo eso y me ayudaron, mi emprendimiento salió muy bien, me ayudaron con el primer semestre de la universidad. Sí. Y pues ese emprendimiento lo comencé desde antes de iniciar en la universidad, o sea, que ya en la tesis lo presenté. Muy bien. También lo vi como la opción también de presentar un emprendimiento para poderlo llevar a cabo allá, que también eh, me estuve viendo los videos, que también puede ser por medio de un emprendimiento también. Claro, el, el, la ley que decíamos con Wilfred en el vídeo, la ley de emprendedores. Sí, sí, uh -huh. perfecto, sí, sí, te encarga te podría, eso sería como un plan de negocio, lo que hablábamos, efectivamente. Ah. Sí, sí, sí, me gustaría mucho pues llevarlo también a lo de los pueblos, porque es un emprendimiento, pues yo tenía una microempresa de chocolates, son figuras de chocolates artesanales, sí. las hace uno mismo desde la casa, y pues con eso me pagaba, digamos, mi transporte en la universidad, me sacaba pues de muchos apuros. Entonces, llevarlo como también a cabo allá para muchas personas, de pronto estudiantes o amas de casa que quieran tener como un recurso adicional. O te digo una cosa, se me está ocurriendo, Lina, tú montas ese mismo negocio de los chocolates en un pueblo turístico de España y ganas un montón de dinero. Te lo digo, te lo juro, lo he visto. No con o sea, yo he ido a pueblos turísticos y te están hecho en casa, mazapanes hechos en casa, chocolate y, y mucho, mucho dinero, eh. Es muy buena idea, eh. Eso mira, eso te funciona, no... Eso a lo mejor lo pones en Madrid y no funciona, porque en Madrid van todos muy corriendo. Pero lo pones en, y hay muchas pastelerías, hay mucha guerra. Te vas a un pueblo turístico, que vaya gente, que, que lo visite, un pueblo bonito. Pones ese negocio. Pones que lo haces tú en casa y vamos, no te da tiempo de todo lo que vendes. Qué Uy, bien Luis, qué bien. Se me acaba de ocurrir, ¿eh? pero te lo digo convencido. Claro, sí, Luis. Entonces, como yo tengo ese proyecto desde hace mucho tiempo, sería como, y ya lo tengo planteado, tengo todo lo que usted decía, los pasos y todo eso, que hay que hacer un planteamiento, que hay que hacer unos costos y todo eso, tener todo el proyecto hecho, yo ya prácticamente lo tengo hecho. Entonces, la pregunta es la siguiente, ¿tendría que presentarlo al consulado sí. o cómo sería allí? Sería. Pre tendrías que presentarlo al consulado. Yo si fuera Lina... Yo miraría ahora cuando pudiera ¿Qué? el consulado, me miraría primero la página web, que suelen estar bastante bien las páginas web de los consulados, hay que decirlo, todo hay que decirlo. Se ve que les gusta que lo miréis primero en la web antes de ir a... Entonces Yo me miraría en la página web tanto la ley de emprendedores como el permiso por estudios o voluntario. Me lo estudiaría bien y luego antes las dudas... Ir. Sí, antes de ir, porque así luego cuando vayas a ir y hacerles las preguntas ya van a ser preguntas más enfocadas e incluso si quieres me okay. vuelves a hacer una consultoría yo yo te doy trabajo me miraría a la web del consulado la ley de emprendedores el voluntariado y el permiso por estudios me lo estudiaría bien las dudas te puedes conectar a otra consultoría estoy todos los días y luego ya me iría al consulado también con más dudas y ya con eso ya tú sí, tienes yo... todo para tomar bien la decisión como has hecho con tu tía que lo has hecho genial Lina de verdad sí, te felicito te Sí, gracias a Dios le ha ido muy bien y yo espero pues que siga eh, mucho mejor porque el pensado es que ella esté bien allá, pues para yo sí también poder ir también. Yo yo creo que a ti también te va a ir genial, se me da la vuelta a la cámara de vez en cuando. Te va, es que estoy saludando a los que se conectan en el chat. Mira, tal como te estoy hablando contigo, estoy viendo que eres una chica súper emprendedora, con las ideas muy claras, una chica muy organizada y te va a ir genial. Igual que has hecho que le vaya genial a tu tía. Porque si lleva seis días en España y ya está trabajando, vamos, si ha trabajado tres horas y le han pagado 25 euros, vamos, muy bien. Pues a ti te va a ir igual de bien. Y el negocio de los chocolates, sí. muy buen negocio. Aquí en España nos, vamos, todo lo que sea artesanal, nos encanta. Pagamos lo que quieras. Es más, ponlo a precio caro. O ponlo primero a un precio y luego ves subiendo, cuando lo pongas. Ajá. Según vas viendo lo que vas vendiendo. Porque una cosa hecha a mano nos encanta. Sí, claro, me he visto también los videos mucho de Soria, también de los pueblos y todo eso, eh, para ir como viendo cómo son los pueblos, para saber, digamos, antes de uno viajar dónde va a estar y cómo es y todo eso, porque es claro. muy bueno con, eh, ir a cuándo los alquileres. Todo esto es muy bueno para el que alguien que vaya a viajar, mi tía lo empezó a planear eh, que digamos como un mes o dos meses antes metiéndose en páginas, yo le recomiendo a las personas que vayan a viajar pues que, que hagan esto de igual manera como dijo Andreina que de pronto no estaba molestando pues mucho a las personas, creo que es mejor uno irse preparado, sí. porque pues uno no sabe con un dinero adicional, con un dinero adicional y, y como les digo, descargar la, las plataformas que nos ayudan mucho pues para poder conseguir empleo. Y, ¿Y? las personas pues que uno no, no, todo lo consiguen fácil, ¿no? Pues hay que buscar, digamos, en las plataformas, con personas y todo eso para poder así ir a hacer cualquier cosa porque uno no se puede estar quieto. Exacto. Y planificarlo antes, porque es mucho mejor ya haber eh, estado con el milanuncios.com viendo a los empleadores, viendo todo, que no venir aquí a ciegas y ponerte a hacerlo aquí, efectivamente, o sea, de verdad, un 10. Lina, ¿eh? en serio, me, me... Sí, porque mira, dime. Eh, Luis, qué pena contigo. Eh, tengo también mi madrina, ella está hace cinco meses en, en Alicante, sí pero ella dos meses ha trabajado, los otros no ha trabajado pero ella no se ha dado cuenta de, me dice mi tía que muchas personas no se han dado cuenta de los pueblos eh, no se han dado cuenta de las páginas. Decirle a todo el mundo ahí. el canal de Prisline para que se dé cuenta a todo el mundo cuando me sí, decís a eso me, me enfado. Decirle a conocidos a tu tía, al primo, a todos los que nos estéis viendo comunicarlo que se conecten, que vosotros sois los protagonistas. Mira, me ha venido una idea Lina, joftoday.es la conoces es la competencia de mil anuncios no, no la he visto. Apúntala, apuntadlo todos, punto jobtoday.es. Tienen web y aplicación. La competencia de Milanuncios.com. Los dos son buenos para encontrar trabajo, como hace Lina. Jobtoday es Job o b como trabajo hoy en inglés. Jobtoday.es. Okay. Jobtoday. Ok. Encuentra, okay. Uh -huh. sí, esa es la competencia de Milanuncios. Ajá, y cierto, también, pues, cierto, le... el, el, el jefe de Youth Today es una gran persona. Pues, la, usar Ajá. las dos, eh, Que Esta no os digo semana... que uséis una o no, la otra, usar las dos, más posibilidades. Ajá, también he quedado de pronto de comunicarme, pues, con los pueblos y todo eso para, digamos, de pronto comentarles pues el emprendimiento y todo eso, de pronto a ver ellos qué, qué les dicen. Uno no sabe de pronto una respuesta, una ayuda de pronto o algo así. Ya, no. O sea, no una ayuda, digamos, digamos económica eso, ni nada de eso, sino una aportar. ayuda en cuanto a información. Yo quiero, exacto. Yo quiero poner... Bueno, el no. vídeo de ayer, viste el, eh, lo que dijimos, ¿no? He puesto seis páginas en el comentario del vídeo de ayer. Para que queden claras, para Ajá. buscar pueblos. Si un alcalde no colabora... Bueno, y el, he puesto el teléfono de Leonor, para el que quiera ovejas, eso lo digo bajito. El que llame a la concejala Leonor, con mucha educación. Ajá. Que me dio ayer su teléfono y me lo habéis pedido en los comentarios del vídeo de YouTube. Y lo he puesto. Porque yo ah, sé que es una buena persona. Es una, no, pero llamarla de uno en uno poquito, ¿vale? Que si no, a ver si... Vale. Eso para el que quiera ovejas. Tema de ovejas... Está buscando ahora mismo pastores. Te lo juro, ¿eh? traen 2.000 ovejas ahora a ese pueblo. Sí, ajá, lo vi anoche en el video. Pues, pues, he, pues ya he, he puesto el ahí. teléfono, He puesto el teléfono. lo digo bajito, Lina, que este, esta consultoría, como la veis, menos, menos gente. Y lo he puesto ahí en el comentario discretamente, porque me lo pedía uno de vosotros, digo, venga, se lo voy a poner. O sea, que el que esté listo, que busque. ¿Alguno? ¿También dices el nombre de, de uno de los alcaldes? Sí, lo di mal, También me equivoqué comentar. mal, dije mal el nombre, se llama Miguel Ángel Revilla, pero no es un alcalde, es el presidente de la comunidad de Cantabria, que tiene muchos pueblos y yo sé que ese hombre quiere ah. repoblar Cantabria, ese está por encima de todos los alcaldes repito el nombre, que lo dije Ay. mal, lo he puesto en los comentarios, en el vídeo yo lo dije mal y como es en directo, es Miguel Ángel Revilla, Miguel Ángel Revilla, buscarlo en Google y escribirle escribirle correo electrónico educadamente, por ejemplo, tu proyecto con los chocolates. ¡Le va a encantar! Cuéntale tu proyecto mm -hmm. de los chocolates, Lina. Y ese hombre es capaz de llamarte, invitarte allí. Okay, y ayudarte listos. a buscar un pueblo adecuado. De verdad. Pero, sí, digo, sí, porque eh, son ideas. Yo, os doy, ideas, viajar. ¿sí? Yo os doy mi opinión, ideas. Luego vosotros. Hacer lo que queráis. Claro, sí. El pensar es viajar con mi familia, pero como te digo, Luis, pues que mi tía como ya está allá conseguir un poco de información. De igual manera, yo me estoy moviendo acá en páginas, según todo lo que he visto y todo eso, para que ella, así mismo, pueda averiguar allá también la página que dio Andreina de CIPEC, algo así que dio ella una página. Sí. Está eh, en su video. Que ayuda en el... Dime, Dime, dime. Ajá, que ayuden. El... El emigrante es muy buena porque hay unos cursos. Eh, ayer ingresé pues a la página donde dicen los cursos que hay para las personas y también eh, también dan información para el emigrante cómo conseguir los documentos, cómo empleos, cómo buscar empleos cuando no tiene los papeles y todo eso está muy bueno. También esa información que se la mandé también a mi tía para que estuviera también pendiente. ¿Están preguntando en el chat si Miguel Ángel Revilla tiene Instagram? Pues, pues buena pregunta, yo creo que sí, buscarlo, Prilines, Miguel Ángel Revilla, a ver si tiene página en Instagram, y le escribís, pero con mucho cariño y mucha educación, y siempre que vais a aportar, como nos dice Lina y nos dice Andreina y todos vosotros. Sí, porque en los videos de que están de Soria, que habla como el alcalde o no sé qué persona, qué cargo tiene, él dice que necesitan es para que vayan a aportar un granito de arena y todo eso, y proyectos que tengan y todo eso. Claro, es que esa es la clave. No todo. Ganáis vosotros, pues ganáis vosotros, ganamos todos, win-win, que dicen, ¿no? Es un ganar-ganar, aportar, sumamos. Sí, sí. Pues Lina, uh -huh, que sí. encantado, de verdad. ¿Alguna dudilla más? Me gustaría que tu caso nos lo siguieras contando. ¿Cómo va la cosa? Sí, ¿Cualquier claro. Duda, que... ¿Vale? Yo de igual manera les, les estoy comentando pues cómo le está yendo a mi tía, de igual manera si voy viendo alguna página o algo así como la que sirvan y todo eso, de igual manera como lo que dije al principio, que si van a viajar pues primero eh, se paren una reserva como lo hizo ella, que hizo la reserva por seis días y le han preguntado. Fíjate, el, menos, mal, menos mal que lo llevaba todo preparado, porque efectivamente te pueden preguntar no. o no, pero basta que no lo lleves todo preparado para que te toque. Menos mal que tu tía lo llevaba todo claro, preparado. Y ella se llevó, aparte de eso, lo que iba a hacer día por día también. Qué sí. parques iba a visitar, qué museos, qué, qué iba a hacer día por día. Y eso lo mostró allá y ella pasó sin ningún inconveniente. No le pusieron ningún inconveniente porque había llevado las tarjetas, llevó los mil euros también. Todo lo llevó listo, lo llevó listo y precisamente a ella le han, le han preguntado. Me encanta. Los PRILINERS siempre van bien preparados. Y repoblan, repoblan uh -huh. el mundo, como, como ha hecho Lina con su tía. Genial. Genial y que Lina. se ensayen pues en las en las páginas también de empleo antes de viajar, también que vayan averiguando por ahí en qué empleos les puede resultar a las personas. Eh, no se dejen llegar allá, digamos, sin tener de pronto nada, eh, digamos, nada para hacer ni nada de esto, porque es si uno no lleva, digamos, un plan de lo que va a hacer o qué es lo que uno quiere, pues obviamente que no le va a ir tan bien. Totalmente de acuerdo, suscribo todo lo que dices, Lina. Uh -huh. es... Sí, de todas maneras, Luis, te agradezco, pues, a Prilay, a Andreina también, un saludo muy fuerte con mucho cariño. Eh, eh, pues, nos ha servido mucho la información también tuya, Luis, de Susana también. Eh, nos ha servido mucho para, pues, también para aportarle a mi tía y para las personas que también estén, eh, digamos, allá. Pues yo te agradezco ahora en, en mi nombre y en el de todos los PRISLINES toda la información que tú nos acabas de aportar ahora mismo, porque también es una información súper valiosa. Esto lo hacemos entre todos, de verdad, y, y, y la mayor parte la hacéis vosotros. Yo simplemente os pongo en conexión. Te agradezco un montón toda la información que nos has aportado, Lina. Y aparte me siento orgulloso de haber podido poner nuestro granito de arena también para que a tu tía le haya ido bien y a ti te vaya a ir también muy bien vale okay de igual manera pues entonces les estoy comentando Luis ahora pues por lo menos ella va a hacer digamos lo de la cuenta que quiere tener pues su cuenta ya vamos a ver si se puede hacer o sí. no de igual manera te estoy comentando y te vale. estoy preguntando ¿vale? en la Caixa y en BBVA acuérdate tienen una oficina especial ambas para hacer solo con el pasaporte vale ah. Ok, Luis, dale, muchas gracias, Muy... que tengas eh, buena noche. Igualmente, vosotros tener buena tarde y los que estéis aquí en España, esto también es para españoles. Buena noche para los españoles, muchísimas gracias a todos por haber estado, ¿vale? Información valiosa, mañana vuelvo, estoy todos los días, ¿vale? De lunes a domingo. Muchísimas gracias, Lina. Un fuerte abrazo a todos, bueno. hasta mañana. Chao, chao, chao, Lina.